I Ninja ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al Cuartel General de Adder Seed. Y esta vez, gracias a Dios, por primera vez Si mal no recuerdo en este segmento Unimos fuerzas con Nico y tenemos Para mostrarles un par de cositas bastante interesantes Una amplia variedad de Tortugas Ninja Truchas Bastante truchas, bastante lindas, bastante, bastante... Truchas, pero no por eso feas. Claro, o sea, igual sí, también feas. Pero justamente es uno de los atractivos. Pero bueno, hay variedad para... Hoy trajimos un capítulo muy especial. Como dijo acá, unimos fuerzas. Metimos, bueno, piezas de la colección de cada uno. Las, las fundimos en esta pequeña muestra. Eh, que son nuestros juguetes, que si bien no son cientos, eh, hay mucho cariño en estas figuras ¿no? y creo que tenemos una linda variedad de materiales de personajes y de épocas eh, la verdad que tenemos una cantidad de materiales increíble hay muñecos sólidos hay muñecos de plástico duro hay muñecos de una goma, hay muñecos de plástico inflado tenemos mucha variedad y bueno vamos juntos los invitamos a repasar de cerca estas pequeñas pasiones que tanto nos llenan, ¿no? Que por alguna razón que desconocemos de chico nos llamaban desde las vidrieras, Así es, y también nos invitamos a unir fuerzas con nosotros para agrandar no solo esta colección, sino también lo que es todo el universo de Cid, ¡Mándenos su foto, ¡Por favor! No, esto no tiene que terminar acá. Esto terminar acá. Queremos que ustedes nos cuenten también sus tortugas, niñas, truchas y que nos cuenten si tienen alguna repetida que tengamos nosotros acá y que nos cuenten las sensaciones que le provocamos. Te digo, Caco, que la palabra clave de este capítulo es sensaciones. Ahora vamos a ver por qué. Aguardo esas sensaciones. Nico, por favor, guíame porque yo me veo imposibilitado. Antes te voy a guiar a que nos sigas acá en Youtube, que nos dejes un comentario, manito para arriba, que nos sigas en Instagram, donde compartimos muchas cosas muy interesantes, el día a día de la, del piso de Adercid. acá en Avenida Figueroa Alcorta estamos con un pequeño pisito que logramos alquilar, Pablito Codevila nos lo nos alquila hacemos eh, un fuerte abrazo. y hacemos todo tipo de experimentos y subimos las fotos al Instagram, nos puedes seguir por acá el link. Y la gente nos firma y está todo buenísimo. Twitter y donde subimos todo tipo de, de chismes, y Facebook, de minuto de a minuto. minuto. Todo está por acá. Así que yo creo que tenemos que dejarnos de romper las pelotas con esto y ir a los muñecos. Por favor, Nico. empezamos por tu lado, como siempre. Empezamos, Caco, por un ejemplar de mi personaje favorito: Miedra. Está, vos decime. empezamos por, me parece una de las copias más fieles. Sin el material dudas. está muy bueno. Los Luego, detalles. Como lo, como lo estás moviendo y parece bastante también volátil. Sí, sí, sí. Mira, vos lo movés el brazo se queda ahí, la pierna se queda ahí. Calculo que se podrá parar. Seguro. Si lo ponemos. Acá lo que pasa es que como tenemos una, una mesa de terciopelo. De terciopelo. <risa> Va a ser medio raro que se pare. Pero sí, doy fe de que se puede parar porque yo lo tengo en exposición, está en privada. Lo que sí se ve son por ahí el aerógrafo, cuando lo pintaron, no, que se le fue un poquito para los costados, pero nada más. Está muy, muy lindo este muñeco, sobre todo la materia, la materia es hermosa. Los detalles... de ah, lo color también muy bien elegida. Sí, muy bien elegida. El, el naranja un poco podrido, todos los colores medio podridos son, sí, pero, pero está sí, bien. Es como si hubieran cambiado la saturación al personaje, nada más. Sí, pero viste, las turtulas también son diferentes sí. verdes entre sí, es como... Me encanta el detalle, fíjate los bíceps, eh, la Está venita. Muy detallado. La venita muy bien los dedos, los músculos de la pierna, el tobillo, mirá, el salón de Aquiles. Y el codo. <risa> Mira, hasta le hicieron las arrugas de la nuca. Tremendo. No, no. Altas no. arrugas de la nuca, nunca no me he dado cuenta. El otro día vi un tipo, esto es una anécdota extra, vi un tipo en, en el supermercado que tenía las arrugas de la nuca en un patrón como cuadriculado. Muy extraño fue. Como ro, romboides, como las, los rombos de las medias de viejos. Siguiente. Este, por alguna razón creo que es medio actual, el material es similar a materiales que ya hemos tenido en nuestras manos acá en, en los estudios de Dercid. Me gusta Esa mucho, especie de gemelar. caucho De caucho, mira Tiene cinturón y todo Te das cuenta que es de este, de este ejemplar porque se nota Como que quedan bien juntos, no quedan descolocados Están igual de desprolijos, el mismo color, claro Ese... Naranja Fanta sí, viejo Es este tipo de material medio... Un caucho poroso Que hace que... Parezcan tortugas de verdad. ¿Qué de tortuga? parece Acá tenemos una tortuga paracaidista. Estos, Estos usaron, salieron muchísimas variedades. Tengo uno que es una estatuita, que es un tonto de mí, no la traje. Pero que es igual a este, solamente con la manito arriba. Es plástico soplado, inflado, no sé cómo se llama muy bien. Y solamente tiene color negro de pintura, nada más. Claro, es una tortuga totalmente random. Lo he visto que venían con paracaídas, recuerdo que paracaídas, y ningún en este agujerito que lo vemos ahí en la cabeza. Veo que tiene como una mochilita. Y les correas. Interesante, nunca tuve uno de estos, lamentablemente. Y, y bueno, este, llegamos a uno de tu colección, ¿querés manipulado vos? Vamos a ver este bello ejemplar de Pizza Face, uno de, de los pizza. personajes. Pizza. Uno de los personajes secundarios Mirá lo que es esto O sea Si las luces lo toman bien Encontramos un nivel de detalle impresionante Como este tatuaje que dice Mom Que de donde estoy yo se ilumina bastante ¿no? Es de un, de un De un Blanco lechoso el material De un blanco lechoso morgue También que favorece el concepto del personaje Claro, de estar podrido Claro un cocinero totalmente rancio. Mira, Sí. sí te, te da asco tocarlo. <risa> A pesar de que y, sea tan divertido. Y, y olerlo te da, te da satisfacción y también te da un poquito de asco. El permiso, el permiso. Es increíble que todavía mantenga su olor. ¿Viste? No, Esto es un. Viajó desde los 90, chicos. Esto. ¿Cómo puede ser que todavía vuela? Mirá el fluorescente y además cómo cambia. Esta es una pintura super áspera ¿Sí? y esto es brillante. Acabado mate, acabado brillante. Eh, acá también como las caretas de cotillón. Sí, sí, totalmente. Es la pintura. Amo esa pintura. Díganme dónde conseguirla. Quiero usar para mis propósitos. Bastante, mira, bastante ah, articulado. Mirá, mirá que bien la pata esa, que es una caja de pizza, ¿no? Sí. Mirá. interesante. Se puede quedar parado. Ah, perfecto. Pizza face. Pasamos al siguiente. Siguiente de mi colección. Mondo. Mondo Gecko. Ese también. Un patín en la cola. <ríe> Uy, mirá, se lo saqué. Se le sale muy fácilmente. Los pedazos son sustraíbles. Sí, y es sí. Muy Yo también lo tengo, por eso puedo hablar. Claro. <ríe> El color es muy Tortugas Ninja. Es, está muy bien para este personaje ese material. Caco, me gustan los bootles los argentinos. Ah, son argentinos estos. Es lo que suponemos, sí, eh, sí. así se conocen, como bootles argentinos. Se dice que son bootles argentinos, hoy en día cada tanto hay temporadas en las que aparecen estos y los venden muy baratos, muy baratos, incluso con el blister, lo cual todo, no vale la pena comprarlo siempre, cuando, por más que sea barato, ¿qué importa que es barato? Sí, yo estos los compré a 10 pesos respectivamente cada uno, ¿Qué por es esto? 10 pesos, mira es 10 pesos con esta divertida patineta, Ah, la Mirá. patineta es un artículo en sí mismo. Con ganas lográs que se suba, poniéndole mucha onda. No, el mío en particular, mirá, con un poquito, bueno, sí, tal vez es como decimos, pero ahí pone... ¡Eh! ¿Sos un experto? ¿Sos un experto para jugar a los, los muñecos, vos? Tira, tira un par, tira un par, tira un par? ¡Uh! Otro, vaya, Dark Slide, Boris, no. Primo Slide. Dark Slide sobre Leonardo. Y bueno, esto fue Mundo Gecko. Andando en Skype para ustedes, chicos. Bueno, vas a mostrarte más bootleg argentino, supuestamente. Las fuentes son absolutamente de no fiar. Pero supuestamente son argentinos, estos dos. Tienen material muy similar, vienen de la misma fábrica, estoy muy seguro, está muy lindo. Yo te voy a oficiar con él. Muy este. lindo, boludo. Vamos a empezar por. Vivo. Pensaba que era vivo, rocoso y vivo, pensaba que era. No me acordaba cómo le decían. Bueno, lo que salta primero a la vista con este Vivo es Claramente. el grave caso de vitiligo que tiene: vitiligo chorreado. Esto le da una sensación más orgánica al juguete. ves el este es Acá es un fotograma de un momento, de cuando un tipo que estaba pintando el y le fue al carajo a la pintura y dijo Uh, ¿qué hago? Bueno, ya fue. Control de calidad en las pelotas. Se vende como, como salió. Me gusta esa actitud. Me gusta mucho esa actitud. Y más aún, me gusta que haya llegado al cuartel sin nada. Así. Me encanta, me encanta. Son cosas que yo no estoy para nada en contra. Este tipo de cosas están muy bien. Lo mío que además está increíble, está increíble, miren lo que es esto. Tiene adentro, mirá, mirá adentro. Sí, la pintura muy la pareja de la todas las La cosita mira. blanca esa donde se enganchan la, la, las cosas, le giran los brazos, papá. Mirá. La cabeza, Cosa que, es que estos que tienen la cabeza como en diagonal, siempre fueron medio raros para girar la cabeza. A mí se me rompió uno original, y, incluso que algo debo decirte. El otro, de ¿no? Rocksteady Rocksteady también, yo le digo rocoso Yo le decía rocoso de chico No le voy a decir Rocksteady ahora Está genial La cabeza también le cuesta mucho Que le gire, no? Vamos a hacerla girar sí. No le pasa por los músculos Por su fisionomía de, de rinoceronte Las piernitas son mía. Chistosísimas, mirá ese, ese, y el, el, la, la bombachita esta camuflaje los colores de estos están muy bien porque son colores son? sortivas son colores como medio milico y, sí, y este está vestido de milico directamente está perfecto sí, sí. está perfecto mismo lo que es esto el pantaloncito sí, no. son sí, lindísimos me. son lindísimos y acá pasamos en el medio tenemos el a meso. los macizos los dos ejemplares macizos. Los dos ejemplares macizos. Nacionales también, ¿no? Sí. Que incluso vos fijate cómo el material funciona muy bien para los dos. Porque vos lo querés decís, este es una ratita de verdad. <risa> se siente que esa, espon... esa textura fea de las ratitas, que vos decís, no, me da impresión tocarla. Capaz que yo siento que este sprint lo voy a apretar la pancita y se lo va a hacer muy, como blandita blandita. No, no es el caso. Es macizo, como lo indicamos anteriormente. A la vista queda muy bien. Sí, sí, macizo. Vos podés tirarlo y no se te va a romper jamás Jamás de los jamáses Jamás Y bueno, esa tortuga la piel es Totalmente El color, no, eso otros 10 pesos Otro ejemplar del 10 pesos Es un reptil, boludo Es asqueroso este Y el último de mi colección Y acá mira tenemos otra vez la El chelazo <risa> El chelazo de pintura Sí, y acá no. también, una salpicadita. Claro. Errores Después que hacen, días. son, como te decía hoy Caco, son fotogramas de la vida. Y hay un error que no estoy seguro de cómo hacer para que la cámara lo capte, pero si lo pones en cierta perspectiva puedes ver cómo se rompe, creo que es ahí más o menos, cómo se rompe, digamos, la, la ilusión de, de, de que es una tortuga, porque está como corrido a penitas. Muy sutil de ver. Ah, canción. está claro. como las dos partes corridas. Claro, como sí, si sí. los dos boles hubieran corrido sí. así, un poquitito y sí, cuando sí, se claro. lo sacaran milímetros. Es un. Oh, está desfasado. Es una tortuga que está desfasada en un 0,3%. Hermoso, Y hermoso es el siguiente ejemplar también. Okay. Mira este. Ya empezamos con la saga de. Chernobyl. <risa> <risa> tenemos, acá a este punto tenemos que decirle, no se vayan porque tenemos uno de los ejemplares más caros más buscados por los coleccionistas de todo el mundo y lo vamos a mostrar al final así que quédense con nosotros mira lo que es Leonardo Ros a celeste bebé tiene las La vinchita, mira y los accesorios sí sí el molde está muy a mí me gusta mucho este es de mi colección me encanta este older. el color me encanta es el material es muy bueno el color hace que parezca más trucho pero el material mira los detalles que tiene mira sí muy sí bien. Está casi al nivel del, del primer ejemplar que vimos hoy. Es solamente con otro material. Claro, Por los okay. poros de la, de, de la goma. Lo único que no terminan de ser perfectos ambos es que no le pusieron mucho amar a mar lo que es el pecho, viste, que acá este, sí. está este verde genérico, porque sí. si estaba de la, del mismo color que las extras. Capaz que era del de mismo era... color y cambiaron con el tiempo de color, no creo igual. Pero fíjate, lo que pasa también esta es la, esa goma fea que parece como porosa, no es brillante. Parece que le dieron una especie de, de barnizito arriba. Pero no funcionó. Funcionó, ni. Pasamos a. Pasamos al bootleg primer mexicano. Esto es gracias a mi tía. <risa> Esto es el, este está tremendo. Un bootleg mexicano, la verdad, como se dando cuenta, nos quedamos sin palabras. Es hermoso. ¿Esto de qué época es? Esto es actual. Hoy en México se están haciendo este tipo de cosas. Yo estos jacos los quería. Porque quería sentir como era el material. Me da mucha curiosidad. Mira, son transparentes. Para siempre empezar, siempre no es transparentes. hermoso. Un muñeco transparente ya es hermoso, pero hermosura absoluta. Quiero todo. Yo lo quiero, me lo compro. Si es transparente, sí, dámelo. Por Dios. Y esto es transparencia pura. Y dura. Excepto lo que son los accesorios, es todo transparente. Claro, yo pensaba, ¿cómo carajo harán eso? Supuestamente son como familias que lo o sea, esto es muy extraño. Y yo pensaba que eran muy chotos seguramente, pero cuando los, los tuve la mano, digo, este es a un nivel profesional, excepto por algunas, a contraluz se ve, que tiene como unas rayitas, como si hubiera quebrado el coso, pero eso es porque el molde sale así y hay un montón de muñecos de goma que se agarran esas grietas, y nada, es hermoso el material, yo me quedé sin palabras, es como si hubieran derretido un montón de flotadores y los hubieran volcado adentro un molde. Es hermoso. Y mira, Sí, no la... Le pusieron una lucecita. Que tiene diferentes patrones. Mira que loco. Diferentes patrones. Uy, ese es está lindo? tremendo. Y pasamos al final. El gran final. Yo quiero que ahora estén muy atentos. Porque tenemos ni más ni menos. Que el santo real del coleccionismo. Estamos hablando de... Pon camuflado de Chot Toys. Este, es el ejempl este ejemplar, Caco, lo compré en Florida por un millón de dólares. qué autorizó semejante? Pablito Codevila, obviamente nuestro productor. Ah, ah, dije, mira Pablito incluso. Codavilla. Momento, la rotatoria. Mirá, qué tira. casualidad, Nico, dice. Este es el. Para mí lo que diría así, no, no preguntes más porque va la verdad, no la querés saber. Pero lo que sí te puedo contar es más sobre este muñeco. Esto Shot Toys en la última época en la que pusieron Tortugas Ninja eh, Como que ya no estaban vendiendo tanto y les habían quedado un montón de partes que sobraban, ¿viste? Sí. Entonces tenían que como tirar alguna novedad. Y los chicos de Shot Toys dijeron, vamos a hacer esto, camuflémosla y les lanzamos como una variación. La vieron muy bien, viste, Le lanzó esta variación camuflada con lapicera por los mismos empleados de Shot Toys. Y mmm, hoy en día es muy buscado. O sea, un matado de, se saca las entrañas por esto. Un cualquier matado se saca las entrañas por esto y además viene esta espadita. Yo no sé, esto me vino así. La espadita ¿sí? está tremenda. Esta es la, la clásica espadita de Shot Toys. Es lo que es eso. Así que yo ahora obviamente me vuelvo a casa en un camión blindado porque me lo pueden curtir. dije caco mis sensaciones iba a ser la palabra de este capítulo sin dudas nico la verdad que esa última olfateada que le pega a este tantos olores tantos colores tantas texturas mis manos ya no saben cómo se sienten la verdad tantas sensaciones me dejaron exhausto me dejaron enloquecido en este sillón después de ver estos juguetes y bueno esto fue la próxima